Esto es Socialpreneurs. Podcast patrocinado por Arjen Spain, la mayor comunidad de educación financiera, economía y emprendimiento. Hoy en Off The Record, mostrando lo que no se ve, con Elena Martín y María Ledesma. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Eh, aquí estamos Elena Martín y yo, María Ledesma, para abrir una nueva sección que nos hace realmente mucha ilusión. Se llama Off The Record. Y vamos a contaros un poquito de qué va esto. Justo. Estamos súper ilusionadas por empezar esta nueva sección y no sabemos si a vosotros os inspira algo este título de la sección, os sugiere algo, pero bueno, ahora os comentaremos lo que nos sugiere a nosotras y el porqué de la elección de este título. Lo que sí queremos transmitiros es que queremos que sea como una charla informal entre amigas con un café y de hecho os invitamos a que os cojáis un café, a este invitamos nosotras. Y nada, que bienvenidos y esperemos que os guste mucho. Al final es que, si lo pensamos, eh, ¿con quién te tomas un café? O sea, me gusta mucho una frase que dice es tan íntimo como tomar un café, ¿no? Pues eh, al final yo siento que cuando nos tomamos un café con alguien es porque realmente estamos dispuestos a compartir, ¿no? A abrirnos con otra persona. Y eso es lo que pretendemos que sea esta sección. O sea, queremos que sea un espacio de seguridad libre de todo prejuicio donde podamos abrirnos y donde otras personas se abran con nosotros. Porque aquí viene la cosa, ¿no? Off the record. O sea, ¿por qué off the record? ¿Qué nos sugiere of the record? Pues a mí me sugiere mucho esta idea de las cosas que se cuentan detrás de las cámaras, ¿no? ¿Por qué? Porque es aquello que no nos atrevemos a decir eh, con un micrófono abierto, ¿verdad? Es aquello que sí. nos muestra vulnerables aquellas partes que, que, bueno, que son... que forman parte de, de nuestros defectos, ¿no? Y que nos cuesta decir. Y por eso queremos traer aquí a diferentes líderes sociales que sean capaces de abrirse, de poner un trocito de su corazón encima de la mesa, y bueno, que nos digan también esa parte vulnerable del liderazgo ¿no? y que les hace crecer mucho más como líderes. No sé cómo lo ves tú, Elena. Justo. A mí lo que me inspira este título es eh, una frase que me gusta mucho y que yo creo que representa bastante esta sección. Es la frase de trabaja en silencio y deja que el éxito haga todo el ruido. Yo creo que, que normalmente escondemos aquello malo, que nos da miedo, que nos hace vulnerables y que no nos gusta contar a la gente porque solo nos gusta contar aquellas partes buenas, eh, cuando hemos tenido éxito y cuando hemos triunfado, pero yo creo que contar esas partes malas entre comillas, porque yo creo que de todo se aprende, como decía Alfonso Norato, eh, nos puede ayudar a inspirar a otras personas y a crecer mutuamente, entonces yo creo que eso es lo que venimos en esta sección y una cosa que nos gusta hacer mucho aquí en Socialpreneurs que es inspirar a otras personas a, bueno, a moverse, al cambio y a seguir creciendo juntos. Y bueno, eh, lo que queremos traer en esta sección es a líderes sociales eh, más o menos conocidos, eh, pero que seguro que todos tienen algo que aportarnos. Y bueno, pero María, para empezar, ¿qué es ser líder? Porque claro, ¿cómo traemos líderes si no definimos qué es el liderazgo? ¡Buah! Pues buena pregunta, la verdad. Yo cada día aprendo qué es ser líder y qué es lo que supone. Porque yo creo que realmente ser líder es quitarse armaduras y quitarse máscaras. Pero bueno, si tengo que concretar un poquito, diría que el líder es una persona capaz de pensar, capaz de mirar más allá, capaz de mirar al futuro sin olvidarse tampoco del pasado. ¿no? Es una persona que proyecta, que proyecta ideas, que proyecta a personas y, sobre todo, que conoce muy bien a su equipo de trabajo, diría, ¿no? Una persona que es capaz de entender y de, desde conociendo la situación concreta de cada persona, proyectarle y ayudarle a crecer. No sé cómo lo ves tú. Uf, la verdad que es un término un poco complicado de definir, pero bueno, voy a intentar dar mi opinión y que se me entienda. Yo creo que un líder es aquella persona que inspira a otras personas a ser líderes. Me explico. Eh, creo que el líder muchas veces se confunde con la figura del jefe y que es una persona como que te obliga, entre comillas, a actuar de cierto modo. Y yo creo que, que el líder no es para nada esto. El líder lo que hace es... Bueno, te aconseja o te inspira a seguir hacia adelante pero eres tú mismo el que al final toma la decisión y el que bueno, decide por dónde tirar en su vida, tanto personal como profesional. Y bueno, yo creo que esa es la función del líder, sino inspirar a otras personas a ser líderes también. Eso es. Eh, es por eso, por lo que queremos traer a líderes, como ha dicho Elena, de todo tipo. O sea, desde el mundo de la política hasta el mundo de la moda, de la fotografía, del arte. Eh, porque creemos que además hay muchos tipos de liderazgo y muchas formas de exteriorizarlo y de abrirlo, ¿no? Y además queremos, eh, como bien decía también Elena, inspirarte a ti. O sea, que tú, que estás detrás de la cámara y siempre nos cuentan la parte bonita de las cosas. Porque al final es lo que vemos en redes sociales, ¿no? Todo lo bonito, todo lo... Líder guay, que es una persona, todo lo bien que habla detrás de las cámaras, todo lo bien que habla delante de un micrófono, aquí Elena y yo estamos hablando con más miedo que, que vergüenza, porque es <risas> casi la primera vez que lo hacemos, ¿no? Y, y también es ser vulnerable al final, y es súper bonito, y es el primer paso para empezar a crecer. Entonces, eh, queremos que tú, que escuches esto, eh, te sientas inspirado, inspirada, ¿no? Que digas, Jolín, yo también quiero sacar ese líder que llevo dentro, porque realmente estamos seguras de que llevas un líder dentro, ¿no? Y que simplemente tienes que dar ese paso de autoconocerte y de tener ganas de crecer. Al final, eh, creo que es brutal eh, tener ganas de crecer. Porque si tienes ganas de crecer, creo que tienes un porcentaje muy alto ganado, ¿no? O sea, en la vida y en todo. O sea, tienes ganas de crecer, de aprender, de comerte el mundo. Y si no somos jóvenes y si no tenemos ganas de comernos el mundo... Pues, no sé, apague, vámonos, ¿no? No sé, Elena, ¿tú cómo lo Justo. ves? ¿Qué te parece esto? Yo creo que, que, bueno, ser líder tampoco es fácil, ni yo ahora mismo me lo considero, la verdad. Pero bueno, también he de decir que mmm, cinco minutos antes de empezar este episodio estaba cagada diciendo, ¿a dónde voy? ¿Qué hago yo haciendo esto? <risa> <risa> o sea, esto no es lo mío, pero bueno, creo que de vez en cuando hay que superarse, romper los miedos un poco, venirse arriba, aunque suena así un poco de flipada. Pero... Efectivamente, no, no, venirse arriba 100%. Tal cual, hay que creérselo y decir, venga, para adelante, salgo de mi zona de confort, empiezo a probar cosas nuevas y yo creo que, que nos va a venir sí, muy es, bien es que es, y, es muy y vamos fuerte. a inspirar. Es muy fuerte, porque hablando de esto, ¿no? de cómo nos sentíamos en en ello antes, os estamos contando aquí un poco pues, nuestra parte una, parte, una pequeña parte ¿no? de nuestras vulnerabilidades. Eh, todas aquellas cosas que quizá yo nunca me he planteado sobre mí, es decir, eh, ¿te gusta tu voz? ¿te gusta, mmm, no sé, mmm, cómo te sientes cuando te ponen un pequeño foco delante de la cara? Eh, tal. Es, son como cosas que nunca me había planteado y que a veces me hacen ver también mis partes de sombra. ¿no? Pero a mí hay una frase que me gusta mucho. Y es que eh, los grandes árboles, curiosamente, causalmente, son los que más sombra dan, ¿no? Entonces, creo que es esencial aprender a gestionar esa sombra. Es decir, la sombra no es mala. Tener defectos no es malo. Gracias a Dios tenemos defectos. Gracias a Dios somos humanos. Por favor, o sea, somos vulnerables y somos pequeños y eso nos hace maravillosos. Entonces... Eh, el hecho de, de autoconocerte y de conocer a otros líderes que nos inspiren para ver también esa parte de sombra, nos va a hacer ver también el tamaño de nuestro árbol, ¿no? el tamaño de nuestro tronco, la fortaleza de nuestras ramas, eh, la lividez de nuestras hojas. ¿no? Nos va a hacer eh, saber qué tipo de árbol, de árbol somos, qué tipo de árbol queremos llegar a ser sin renunciar jamás a nuestra esencia. ¿no? Obviamente, si somos un roble, pues seremos diferente a un castaño, pero son dos árboles preciosos, con esencias diferentes, con troncos diferentes, que pueden dar una sombra enorme desde lo que son, desde su esencia, desde su experiencia. Entonces, eh, bueno, queremos que esto sea of the record. ¿no? Vamos a traer, como hemos dicho, a líderes de todo tipo. Queremos hablar con ellos, queremos hacerles preguntas que igual a veces se consideran incómodas, pero que son para ti, que son para mí, que son para nosotros, que son para crecer. Y que son para compartir y para inspirar. Justo, María. Me has dejado <risa> impactada. Estoy totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir. Y bueno, yo creo que vamos a hacerlo lo mejor que podamos, ¿no? Intentar poner a estos líderes que traigamos sobre las cuerdas y bueno intentar sacar lo, lo máximo sobre ellos, exprimirlos al máximo. Y yo creo que incluso a ellos les va a gustar también ponerse en esta tesitura y contar cosas que no suelen contar y que la gente no suele preguntar, pero que en el fondo yo creo que a todos nos interesan. Eso es, va a ser maravilloso. Así que, bueno, no queremos alargarnos mucho en este primer capítulo introductorio. Te animamos a que escuches el siguiente ya de ya, porque estamos seguras de que te va a gustar, de que te va a inspirar, de que vamos a empezar a caminar juntos, porque de esto va esta familia, ¿no? O sea, al final, cada vez nos siguen más, gente, más personas en redes sociales, cada vez nos escuchan más personas en Spotify, en YouTube, en diferentes plataformas. Y esto tira, va para adelante y cada vez va más lejos y eso nos pone muy, muy, muy felices, nos, eh, nos anima a seguir creciendo y nos inspira a nosotras a crecer y a sentirnos líderes también o a, o a empezar a serlo, aprender a serlo, ¿no? Así que muchas gracias por estar ahí, por escucharnos y por seguir adelante, Justo. porque seguimos tirando. Muchísimas gracias a todos, esperamos que esta sección os guste. Y bueno, también queremos añadir que cualquier propuesta que tengáis, porque queremos traer a gente de cualquier sector, fotógrafos, políticos, artistas, líderes, de cualquier rama. Eh, también si tenéis alguna propuesta, lo que nos queréis decir, estamos disponibles en todas las redes sociales, así que allí estaremos encantados de escucharos también, porque queremos es. que esto sea colaborativo. ¿no? Eso es, tenemos un par de personas ya pensadas que os van a gustar mucho, son personas muy top y se viene próximamente, así que muchas gracias, un beso muy fuerte y seguimos en Off The Record. Hasta pronto. En colaboración con la plataforma Pensamos, un think tank que trabaja para resolver los retos de la sociedad. Puedes escucharnos a través de Spotify, iBox, Apple Podcasts, Google Podcasts y TuneIn.